son Javier. Y nosotros lo quisimos hacer contacto con nuestro querido padre Isaac García y oír su opinión de esta situación en términos generales, pero también que él nos diga su opinión con respecto a este experimento, que ya diversos sectores en los cuales también nosotros nos identificamos, eh, de que San Francisco pues, sea aislado y esto pueda ser una acción que tuviese posteriormente beneficiarnos de alguna manera. Así que tenemos en la línea telefónica al padre Isaac en ese momento presidente del Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís. Municipal. saludos y bienvenidos a Montaña de ahí. Buenos días, Víctor, buenos días, estoy aquí en San Francisco, sí. en la región fuera del país, donde quiera que llegue cada una de las personas que te están siguiendo siempre cada vez tu programa contacto diario. Pues sí. fíjate como habíamos conversado, eh, antes, antes de salir a la baile quisiera también solidarizarme como, como sacerdote, como ciudadano, como una persona que me ha tocado también eh, coordinar el Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís y hablar pues el nombre de cada uno de ellos y también hablar en nombre de, de esta sociedad golpeada por esta situación que se ha dado no es el deseo de nadie que tú tengas que hacer el, el, el programa ahora mismo, casi de llamadas telefónicas, que no podamos estar allí en, en, el, en el programa, en la sede de tu programa, en el para poder hacer esta entrevista. Todo esto a nosotros nos ha obligado eh, a tener que tomar nuevas medidas, un nuevo estilo de vida, y esto ha significado para, para el mundo entero grandes pérdidas económicas. Pero al mismo tiempo queremos ver también todo lo que implica para la sociedad no poder encontrarse el ser humano. Nosotros como seres humanos somos personas, seres sociados, sociales. Y eso significa que tenemos que estar en contacto con los demás, Es ¿verdad? Que nosotros estamos queriendo que ser el mejor partido de esta situación que se está dando. Eh, tratando de que todos nosotros estemos pues, cada vez más en familia la campaña que la en tu casa, que se ha estado haciendo excelente, ojalá que podamos seguir reforzando los lazos familiares en medio de esta situación, pero sería mejor si todos pudiéramos estar haciendo en este preciso momento una vida normal como la que hacemos cotidianamente, y que claro, no solamente deje de ganar eh, millones de pesos con lo que significa la economía mundial, sino también que no se muera ninguno de nuestros seres queridos, ninguna persona en el mundo. Y ya vemos los estragos de este virus a nivel mundial. Lamentablemente nosotros en San Francisco de Macorís también estamos siendo golpeados y estamos siendo vistos a nivel mundial porque fue la primera comunidad de República Dominicana con un contagio comunitario. Y esto nos preocupa porque ahora no sabemos dónde está el virus, quién, lo tiene, y ya anteriormente estábamos asustados, digamos, unos con el otro. Y sin embargo, en esta situación que no nos presenta en San Francisco, nos causa mucho más temor. Y esto está golpeando no solamente, como he dicho, la economía, sino de la psicología de las personas está golpeando muchísimo lo que es el, el, el modo de ser y todo, y todo por el estilo. Yo quisiera llamar pues, a la población de San Francisco de Macorís quisiera llamar a los ciudadanos de República Dominicana, a los ciudadanos del mundo, a que acogamos estas disposiciones de, de que, en casa de no salir, de evitar, eh, seguir distribuyendo, seguir siendo agentes propagadores de estos virus ya nos damos cuenta, como lo hemos dicho en otros espacios, en otros escenarios, que este es un virus muy cruel, porque lo primero que ha hecho es que nos ha dejado de que seres queridos. Y nosotros tenemos que procurar no solamente buscar el modo de estar cerca de nuestros seres queridos, sino de, de no contagiarlo, de no, de no propagar esta situación y poder en a las personas que nosotros más queremos que las que con las cuales nosotros nos encontramos a cada día pero todavía lamentablemente eh, no estamos prestando absoluta atención a este llamado creo que una de las razones por las cuales se ha propagado el que no a este virus también Que, que el mundo como vaya es parte de lo que ha provocado que este virus se ha propagado pero yo creo que es necesario que ahora nosotros miremos un poquito hacia adentro miremos un poquito hasta lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y que esta situación mundial nos ayude a reflexionar sobre lo que y la el, el, el, el, el entendiendo que es necesario que nos enseñamos de hecho ya nos están poniendo toque de crímenes a partir de hoy, será a las 5 de la tarde que inicia y todavía hay gente temeraria que están siendo prestadas día tras día, porque no quieren acatar las normas que es para su propio Lamentablemente, por no prestar atención, hemos visto personas que están en Tchau. el brote muy fuerte Padre, vale, entonces podemos decir, ¿se identifica usted plenamente con este llamado que hacen diversos sectores, incluyendo al presidente del Telenor, el comunicador Nelson Javier y otras figuras que se han identificado con que San Francisco de Banco dice en este momento debe ser aislado totalmente para evitar que esto siga preparándose? Y sí, sí, sí, sí, sí, entiendo que, aunque no hemos estado reuniéndonos al Consejo de Comunicación Social, como por las mismas circunstancias que se están dando aquí en la ciudad, entiendo eh, que también el Consejo se atreve a Entonces, nos veremos en la, en la obligación de vernos en la casa, eh, eh, trancado, cerrado, pero no por voluntad, sino por obligación. porque que fuera va una patrulla militar que va a lo primero que va a decir el que y yo entiendo es Que se llame a una tregua de 24 horas, un toque de queda de 24 horas, por algunos días específicos, pero que a los medios de, de a los supermercados, a las farmacias, algunas eh, entidades que son, que tienen necesariamente, eh, tiene que estar abiertos para el servicio de la sociedad, entonces se habiliten los servicios de delivery que aquí República Dominicana es algo, de que todos los supermercados y los, los culpados y los lugares de especie eh, en la tengan, tengan su delivery. Entonces, entiendo que es necesario que se promueva, que se habilite el servicio de delivery para que cuando, cuando, cuando si le haga falta algo, pues se le pueda llevar directamente a su casa. Eh, seguramente esto no tendrá un costo, pero yo entiendo que. Eh, sacrificándose en nombre de la, de la sociedad, al dar de incentivos para que el trabajo siga adelante y que no entremos en una receta económica monstruosa que ya sabemos que estamos a la puerta. Pero también cada ciudadano y cada empresario puede poner también su cuota de sacrificio, de todos esos beneficios para que la sociedad... no no quiere ni quiere salir de su casa no solamente O para sus medicinas o para algunas necesidades que son fundamentales. Y en ese sentido, entonces, yo quisiera pues, eh, animar a los, a los ciudadanos para que, para que, entonces, nosotros, los que todavía no han tomado esto en serio, que lo tomen en serio y que empiecen a pensar en un sacrificio por las demás personas y por sí mismos. Y entonces, que todo el mundo se sacrifique un poco para que esta situación pueda costar antes bueno pues gracias gracias padre Isaac García por aceptar esta llamada y compartir con nosotros aquí en contacto esta es la posición del padre Isaac García en su posición de sacerdote de ser humano de hermano y como presidente del Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís vamos a una pausa y a regreso pues seguimos con este contacto diario. Recuerda que hoy es viernes y no podemos dejar de llevarte de también esas informaciones de lo que está pasando en el mundo del arte y del espectáculo relacionado a la derecha con esta situación que está viviendo el mundo. Así que Marisa García también nos envió su trabajo desde su casita, eh,